Ya no anda mal garete, estamos fumando puestés, mi compás si les metés, siempre haciendo billete así lento tú moveste, yo me vine tu vete, conmigo atrevete, no hagas que te resté, esta noche maltrato, otros pagarán los platos, si andas conmigo seguro hay desacato, amigas pa' mi hermano que yo a nadie delato, bar de whisky, bar de rones y unos blones de gelato, bajo perfil, somos el anonimato, cuidado que nos toque que de seguro lo mato. Haciendo canciones los millones pa otro rato Hagan temas buenos que de eso ya estoy chato Ey, ya prende el y apagar la luz Trae un cortito geni, dime cara tú. tú. Abre el proyecto aquí, activa por el Blue. Me dice lo hace vi, queda el trululú. Me dice go-doo. corren como Cubidoo Culetazo Vegatun, mi flow en Singapur Y yo free uniculú, congelado el Fruity ella mala mal a ver uh, hey. yeah letales, fuego artificiales, suenan los metales, metales, baby, intenta no te sale, con copia no te iguales, corona los reales, eh, no me bajes la presión, brilla, brilla el turbillón, que me pisa el talón, no me doble pantalón, es que somos sensación, para ella la tentación, 3, 2, 1, explosión, la cuarta es la posición, dinero en la billetera, espera, grasa en la cartera, y era que ni se lo esperan, vera. Hey, quieren mi maleta entera, pero andan con la pera. Revisa la maletera, cuerpo tira en carretera. Gata, que de castigo sabes, yo la voy a buscar. Porque ella siempre lo pide, hoy es noche para pecar. Ella viene con minifalda, ese culo quiere menear Tengo Mari para que vuelo en tu si por si quiere flotar. Esa gata que el castigo sabes, yo la voy a buscar. Porque ella siempre lo pide, hoy es noche para pecar. Ella viene con minifalda, ese culo quiere menear Tengo Mari para que vuelo en tu si por si quieres flotar. Ey, me encanta cuando tú me bailas, solo pégate. Te matas en pega ya, cacho se trope rompa la sé. Eso tuco ya me lo sé. Ya te conquisté, yeah. Ellos que están malditos, pero nunca lo fue. Ni nunca lo será. Dale, póngase grosera. Mi malicia aumentará. Yo nunca le busco paz. Aunque tengan la pistola toda. ella llega sola. Y yeah. era ella es mi estratega. Yo soy su astronauta. Al maturo de la pauta, le liga como flauta. Dice que fuma como rasta. Les digo, chica, basta. Ya no anda al garete, estamos fumando cohetes. Mi compa si les mete, siempre haciendo billetes. Así lento tu mobete, yo me vine a tu vestir, conmigo atrevete. No hagas que te resté, esta noche maltrato. Otros parar los platos, si andas conmigo seguro hay desacato. Amigas pa' mi hermano que yo a nadie delato. Arde de whisky, par de Ronnie y unos blones de helado, Bajo perfil, somos el anonimato. Cuidado que no toque que seguro lo mato. Haciendo canciones los millones pa' otro rato. Hagan temas buenos que.